India Fernández contó detalles sexuales de su novio. La panelista aprovechó la presencia de Martín Baclini en Los Ángeles de la mañana y reveló cosas de su intimidad. Entérate en la nota. Díaz Fernández reveló detalles íntimos de su novio Martín Baclini y sorprendió a todos con varias confesiones sexuales. La panelista contó en Los Ángeles de la mañana, con su pareja en el piso, que el empresario es vago a la hora de entrenarse. Ángel de Brito le preguntó si esa característica también se trasladaba al plano sexual y Cintia confesó. Es el único lugar donde no es vago. Después, es vago. Duerme tanto que parece que está hibernando. Y detalló, en el tema íntimo no es vago. Es como que se despierta para ese momento y después sigue durmiendo. En el sexo no es vago ed. Luego el conductor le preguntó qué frecuencia sexual tenía con su pareja y la mediática contestó, Ahora estamos más tranquilos. Es un ópero bomba. Pero antes a veces me tocaba la puerta de mi cuarto a eso de las 5 o 6 de la mañana. Me tocaba la puerta y me preguntaba si estaba. Era como un pájaro carpintero. Martín Baclini, presente en el piso, explicó, ella tenía otros horarios por el tema del trabajo que la tenía muy ocupada, entonces volvía a la casa a eso de las 4 de la mañana. Et. Me decía que ensayaba para Showmatch. Entonces, se bañaba, en casa, y ahí era el momento. Era el único horario posible. El novio de Cynthia Fernández se quejó de las exigencias sexuales y contó lo que más le molesta de ella. Martín Baclini dijo que no sabe si llega a diciembre con la panelista, que es muy inquieta. Cintia Fernández y Martín Baclini tienen un gran problema en su pareja. Él maneja horarios normales, mientras que ella vive como una artista, llega a la medianoche y está afuera de su casa todo el día. Por eso, la hora de la pasión implica mucho esfuerzo, pero él no sabe si aguantará hasta diciembre, porque su novia es muy demandante bajo las sábanas. Martín habló de la vida sexual junto a Cintia en Involucrados, el programa donde ella es panelista. Contó primero cómo es la movida para verse. Cintia pasa por su casa en Escobar, duerme a sus tres hijas y después, maneja hasta su casa en Puerto Madero, donde vive. Para ese momento ya son pasadas las 12 de la noche, pero antes de entregarse al amor, se baña y se increma. Ahí llega el momento de rendir. Ella es hiperkinética. No para. Es un amor, pero quiere sexo todo el día. Hasta en el auto, camino a Rosario. No es fácil estar en mi lugar. Hasta diciembre aguanto, después no sé si llego, no doy más. Ayer se apareció a la una de la madrugada y abrió la puerta como si fueran las 10 de la mañana, confesó el empresario, en clave de humor. Además, hay otro asunto que no termina de superar. Resulta que Cynthia necesita tener un rato de reflexión antes de irse a dormir, y lo hace en la cama. Prende el velador para tener su momento en el que se le ocurren todas las ideas. Tiene la virome, el papel, y yo quiero dormir. Son las 2 de la mañana. El primer mes me pareció lindo, al cuarto mes ya le dije que lo apagara, contó, ante las risas de Mariano Yudica, que le preguntó a Cintia si era Steve Jobs o Frida Kahlo. Por ahora, Martín advirtió que puede continuar con el ritmo sexual que Cintia demanda hasta el 23 de, es decir, el 23 de diciembre, después no hay garantías. Me pone fechas, como en las marchas, bromeó la panelista. Más allá de estas intimidades sexuales, el Rosarino, dueño de una empresa inmobiliaria y del famoso Paseo de la Oportunidad en la ciudad santafesina, Se reconoció enamoradísimo y le encanta su nueva vida junto a Cynthia, que ya incluye a las tres hijas de ella. El primer encuentro fue en el cumpleaños número 5 de Charis y Bella. Fue increíble. Llegué y las gemelas me abrazaron de una manera que emociona. Yo no soy muy amante de los niños, pero la vida te enseña desde otro lado. Es entregarse y creer en el amor, en lo que uno siente, confesó. Cintia Fernández contó detalles sexuales de su novio.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 entonces volvía a la casa a eso de las 4 de la mañana ed. Me decía que ensayaba para so much. Entonces, se bañaba, en casa, y ahí era el momento. Era el único horario posible.